cerramos con esta mirada que nos propone una gran amiga de Cartago, Ruth Subrigen, respecto al aborto en el segundo trimestre de embarazo. Una causa de muerte muy común en, donde, en lugares en donde el aborto eh, es un tema inseguro. ¿eh? Entre tantas cosas inseguras que tienen que sufrir las mujeres está también el aborto en el segundo trimestre. Con esta reflexión que nos propone Ruth Subrigen, nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. entonces. Solo para mezclarse. Y después que lo compartamos, compartamos lo que ahí leímos. Mi nombre es Ruth Indígena, formo parte de la colectiva feminista La Revuelta en Neuquén, Patagonia, Argentina. Formo parte también de una red de socorristas de Argentina. En esa red damos información y acompañamos a quienes necesitan abortar. Soy acompañante de abortos desde hace ya 11 años. ¿Y por qué es tan importante realizar investigaciones sobre los abortos en segundo trimestre de gestación? Porque sucedieron, porque suceden y porque van a seguir sucediendo. Y si bien hace tiempo que hay organizaciones que le vienen prestando mucha atención al aborto en segundo trimestre, eh, también es cierto que todo conocimiento es inacabado, que todo conocimiento necesita ser producido y vuelto a producir en sus contextos particulares, en sus tiempos particulares, porque hoy tenemos la posibilidad del aborto con medicamentos, que hace una década atrás era muy incipiente esa experiencia, entonces es muy importante que sigamos desarrollando investigaciones también para quitarle al, al aborto en segundo trimestre de gestación esa, esos sentimientos que se pegan ¿no? sobre quienes abortan en ese, en ese tiempo de la gestación que muchas veces son sentimientos que tienen que ver con el asco, con la repulsión, con la vergüenza todo vinculado al estigma, por supuesto. Así que, valen estas investigaciones. ¿Sobre qué cosas tenemos que seguir investigando? en particular sobre la experiencia de quienes abortan. Me parece que eso para nuestro activismo es fundamental porque si de alguien aprendimos en estos años es de las personas que llevan adelante esos abortos y entonces hay que preguntarse cómo es posible que pese a esa maquinaria que hay para evitar que se aborte en segundo trimestre, igual una mujer, una persona con capacidad de gestar que decidió abortar lo va a llevar adelante. ¿Cómo es posible que desoigan tanto, tanto discurso que va en contra de esa decisión y que aún lo hagan? Entonces me parece que eso es muy importante para seguir investigándolo y también hay que investigar la relación de los profesionales de la salud con este tema hay que seguir investigándola y ahí un aspecto fundamental que, que me parece que vale trabajar e incursionar es los afectos los sentimientos ¿Por qué en los profesionales de la salud late más el latido del feto que el latido de la decisión de quien va a abortar parece que son líneas de trabajo sobre las que tenemos que seguir pensando.